Hola profes, bienvenidos al curso de creación de vídeos educativos. Mi nombre es Juan Antonio Agudo y seré el encargado de acompañaros en un viaje que nos llevará desde la creación de nuestros propios vídeos hasta su publicación y difusión en Internet. Los objetivos fundamentales del curso son tres. Lo primero, localizar en Internet contenidos multimedia de los que podamos hacer uso libremente. Lo segundo será crearnos un espacio de trabajo para hacer nuestras propias creaciones. Y lo tercero, conocer los medios de que disponemos en Internet para publicar nuestros propios vídeos. El curso está dividido en cuatro sesiones que se impartirán en el formato de clase invertida. Es decir, los vídeos con los contenidos de cada tema se facilitarán los días previos a cada sesión presencial y en el tiempo del aula lo dedicaremos exclusivamente a resolver dudas y a comentar contenidos relacionados. La primera sesión la vamos a dedicar a hablar de navegadores, ...hablaremos de buscadores y trataremos de localizar en Internet... ...todos esos contenidos educativos que puedan sernos útiles... ...para nuestro proyecto. En la segunda sesión hablaremos de herramientas... ...herramientas para poder grabar y editar nuestras imágenes... ...nuestros vídeos y combinarlos en una presentación... ...para poder realizar un guión previo... ...de lo que va a ser nuestro vídeo educativo. En la tercera sesión diseñaremos nuestro espacio de trabajo... Hablaremos de cómo iluminar, de cómo grabar audio y cómo montar con posterioridad los contenidos en el ordenador. Hablaremos también de cómo planificar el desarrollo de un vídeo. Y en la cuarta sesión hablaremos de cómo compartir nuestros contenidos educativos en Internet. Hablaremos de canales de YouTube y también hablaremos de plataformas de enseñanza online que serán las que nos ayuden a difundir nuestros contenidos en la red. Aunque este curso está pensado inicialmente para docentes que ejercen en colegios de primaria y secundaria españoles, los contenidos, tanto los vídeos como las sesiones presenciales, serán colocadas a disposición de cualquiera que quiera utilizarlos en el correspondiente canal de YouTube. Si eres docente y te interesa realizar este curso, o si simplemente quieres tener unos conocimientos básicos sobre cómo crear vídeos y publicarlos en Internet, apúntate Suscríbete al canal de YouTube y síguenos a lo largo del mes de noviembre que estaremos impartiendo las sesiones presenciales en el Colegio San Antonio de Cáceres. Un saludo cordial y nos vemos en el curso.